Mi nombre es Isayas Jaime Ignacio Cruz, soy originario del estado de Oaxaca y soy integrante de la sección 22. En este momento nosotros estamos en lucha por la reforma al artículo 3 y 73. En este caso, especialmente en el artículo 73, nosotros no estamos de acuerdo por el contenido que trae. Nos dicen allá en ese artículo, en uno de sus transitorios, de que el Congreso tiene la facultad de dar autonomía a las escuelas. Esa autonomía... Nos dice que va a ser para que alumnos, padres de familia y maestros bajo el liderazgo del director tengan que resolver las necesidades de la escuela. Nosotros no estamos de acuerdo con esa, con esa ley debido a que de esta manera se está descargando en las espaldas de los padres de familia los gastos de infraestructura como es construcción de aulas, canchas y demás. Además el equipamiento. Eh, si nosotros como ciudadanos mexicanos estamos pagando nuestros impuestos, no es posible que se le cargue al padre de familia los costos educativos. Por allí también nos mencionan de que se van a dar alimentos nutritivos a los alumnos y por lo tanto hay que crear microempresas. Si nosotros vamos a la provincia de México, en este caso en Oaxaca, nosotros vamos a ver que las comunidades están totalmente pobres. Padres de familia que ganan 60 pesos o menos en este momento y que tienen tres o cuatro hijos. Los alimentos están carísimos. En algunos lugares donde ya se está experimentando, el padre de familia por alumno está pagando 100 pesos. ¿Qué quiere decir que si tiene tres o cuatro va a pagar de 300 a 400 pesos? Nosotros como Estado de Oaxaca tenemos propuestas que desde hace tiempo la venimos trabajando, ya se la presentamos al gobierno del Estado, ya al gobierno federal. Se va a dar becas a los alumnos para ayudarles en las comunidades rurales o en general, porque sabemos que la pobreza está en todos lados, becas para alumnos. Tenemos la profesionalización, ya que decimos que si queremos impartir una buena educación tenemos que prepararnos. Nosotros a los padres de familia los estamos invitando a que estén conscientes de cómo son los salarios. Cuando al secretario de Educación se le paga 33 salarios más o 33 veces más que al maestro de grupo, también vamos a estar viendo cómo se distribuye ese, ese salario. Esa reforma que ellos están haciendo no es educativa, es administrativa y es laboral.